Soy Rosana Rodríguez, eh, vivo en la ciudad de Luque, tengo 36 años, vivo con mis padres, tengo una hija de 9 años, quiero para mi casa propia, para poder darle un techo a mi hija. La verdad es que Habita conocí por el Facebook. Primeramente dije que no creí tanto, no creí, la verdad, no creí tanto y después dije, voy a intentar, voy a probar. Inclusive mi mamá me dijo, me insistió, ella fue la que más me insistió. Proba, hija, proba, hija, capaz y te salga, me dice ella. Ella fue la que me, me, me dio esa esperanza, vamos a decirle, ¿verdad? Probé y me salió y no pude creerme quedé helada porque no pensé que me iba a salir, ¿verdad? La verdad es que fue rapidísimo, yo ni esperaba y hoy estoy con hábitat ya. Nunca hay que perder la esperanza. Ese día, el día que me llamaron la gente de Habita sinceramente lloré. Lloré porque no pude creer, no pude creer que ya, que ese sueño y esa meta que tenía ya estaba por cumplirse, ¿verdad? Lo primero que hice fue abrazarle a mi mamá y a mi hija y llorar las tres juntas. Eso fue y les dije, mamá, ya me llamaron la gente de Habita y ya estoy con ellos. El cambio va a ser radical, vamos a decirle, porque el estar ya en tu casa propia es otra cosa y estar con mi hija ahí y poder darle un techo a ella es lo máximo.